La policía investiga las circunstancias en las cuales resultaron con heridas por arma blanca dos personas En momento que se encontraban en un velorio la noche del pasado lunes en el sector Villaverde Aquí en San Francisco de Macorís Misael Santana Costa de 20 años y Yuri Pérez Hernández de 18 Residentes en el sector Las Caoba Se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul Nosotros llegamos al velorio eh, Heuri mm. y no nos cuantos muchachos más con nosotros, mm. eran los cuatro. Entramos al velorio y cuando estamos ahí mirando en la caja, yo voy y le doy cumplimiento a la mamá porque la mamá me conoce y a la otra tía de ahí. Y cuando yo entre la saludo, vuelvo me agrego a la caja. Y la mamá llegó y se la secó al otro muchacho y le preguntó qué buscaba ahí. ¿Quién y... era ese otro muchacho? Heuri. Heuri. Ajá. ¿El que andaba contigo? Sí, el que andaba conmigo. Perfecto, entonces nosotros estamos ahí viendo, le dice, dice ahí, no. Porque tú sabes que yo soy amiguito de él y no duele porque lo, lo que le pasó a él. Y entonces nos rodean de tigre y nos sacaron para afuera. Nos sacaron para afuera. Y que no, que no tenía que estar ahí, que sé yo qué, que será era problema para pa, pa los tigres. Y yo dije, bueno, ve viejo, si tú crees que eso te, nos trae problema a nosotros, nosotros nos vamos. Ah, pues está bien, abran de aquí, abran de aquí. así de tigre. Está bien, nos vamos. Yo hago así, prendo el motor y el muchacho se me monta atrás, se me va a montar. Y cuando se va a montar viene uno y lo agarra por suerte. Ajá. Lo agarra por ahí suerte y lo arrincona así para allá, tirarle tirarle puñalada y otra andaba conmigo, se desmontó de la pasola a defender a Heuri. Y cuando yo pudieron salir corriendo, yo prendí moto motor atrás de ellos. ¿Qué pasa? Yo me caí una cubita así que había. Cuando yo me caí, venía el reguero tigre para arriba de mí. Me tiró esa ahí primero. Yo me mandé, porque imagínense que yo iba a hacer, me mandé y me tiró esta otra aquí. Y cuando iba atrás de mí, todo esto atrás de mí, me tiró esa ahí atrás y atrás. Y yo me entré así como por una casa y esa casa no tenía más salida. Tuve que partir un alambre para poder salir otra vez. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.